Está cargando. Por si acaso también lo voy a grabar en el, en el zoom, que tengamos. Perfecto. Está cargando. Ya casi, ya casi. Yo ¿Me traigo un, un sombrerito y quedamos parecidos? ¿O ¿ah? puede ser? Es que no sepan quién es quién. ¿O? ¿No? ¿Me, me puedo ir a traer un sombrerito. ¿Se me escucha bien o no? Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, se... sí, se escucha muy bien. Bueno, listo, listo. Listo, estamos en live. Listo, ahora sí. Bienvenidos okay. a todos. Hoy es el día 19 y estamos en un live con Miguel Beltrán. ¿Pero quién es Miguel? Ah, es una sorpresa que les tenía anunciada. En el proyecto de Sariri, eh, Miguel nos está acompañando. Él es un anfitrión, él es un especialista en cacaos especiales. Yo, yo le digo incluso cacaos de selección. Y eso, ahora él nos va a explicar qué significa, porque es algo realmente especial. Y a mí me nació en, esta, en esto, cuando lo conocí a él y todo lo que me contó, que un amante del chocolate que no sabe de cacao, no es un amante del chocolate. Eso es lo que yo he llegado a esa conclusión. Entonces, eh, Miguel... Él es, aparte de ser especialista en cacao, tiene también mucha experiencia en el desarrollo del turismo comunitario, del turismo rural, del turismo que te saca de ese turismo comercial y te lleva a ese turismo que te aporta, que te contribuye, que te conecta, que es exactamente pues, lo que buscamos en el Sariri. Sin más palabras, por favor, Miguel, danos una pequeña intro, cuéntanos quién es Miguel en esos aspectos. Gracias, Huayra. Eh, entonces, como, como lo, lo mencionabas, mi nombre es Miguel Ángel Beltrán. Eh, ahorita mismo estamos transmitiendo desde la vereda Honduras, en el Carmen de Chucurí, Santander, Colombia. Mm, somos una región que desde hace más de 40, 50, 50 años nos dedicamos a la, a la producción de cacao. Y uh, realmente... Eh, lo primero que recuerdo de, lo, de, de, de cuando empecé a dar mis primeros pasos fue entre plantaciones de, de, de cacao. ¿sí? Ah, de niño subsistíamos eh, con lo que producía, ¿sí? con, lo, con lo que se cosechaba del, del, del cacao, vivíamos del cultivo de, de cacao. Y ah, desde hace aproximadamente siete años, siete ocho años ya, eh, después de haber dado muchas vueltas, después de... <ríe> Conocer un poco de, de, de, de mundo, digamos, y, y, y de reflexionar mucho al respecto so, eh, del cacao, eh, digamos que decidí eh, volver. Y entonces, en los últimos siete años he estado dedicado eh, al sí. tema del, del cacao nuevamente con un enfoque, con un enfoque, digamos, un poco diferente a, a como lo veíamos cuando, cuando estaba niño. Oye, mira, aprovechemos justo para que la gente se meta un poquito a poquito en el, en el tema. Nosotros estamos acá conversando, contándoles de cacao porque hace dos domingos, ¿sí? Hicimos un ejercicio de turismo eh, vivencial online, de turismo desde la raíz de turismo comunitario. Y Miguel se mandó una experiencia donde, ¿cuántos hicimos? Como 12 personas, más o menos, estábamos conectados, ¿sí? Y... Uh, eh, eh, mi, mi primo me... me, me me, me comentó que en un momento al final de la charla creo que eran 18 personas conectadas, sí, sí, algo así. Sí, exacto. Y fue un éxito total. La gente salió muy, en muchas emociones, contenta, impresionada, como que sorprendida, que había descubrido, aprendido. Entonces, como, o gente que ama el chocolate, pero no se imagina realmente. O sea, fue muy, muy intenso. Y como hubo tanta buena... En retroalimentación, tantos buenos comentarios y ya hay que contarle a la gente esto de qué se trata para que no quede solo en 18 asistentes sino que muchas más personas puedan llevarse esta experiencia para la casa por eso estamos acá entonces aquí para que la gente yo quiero ir de, como de atrás para adelante de pronto Miguel, yo sé que tú eres eh, has tenido una experiencia ya amplia en turismo comunitario y en tu finca o en tu... Sí, pues en Colombia se dice finca, ¿no? Donde, donde se cultiva el cacao. Sí. ¿Tú cuántos voluntarios has llegado a recibir en total en esos años? Gente que ha ido a tu finca a vivir la experiencia del cacao. Empezamos a, a recibir voluntarios, pues eh, abrimos la convocatoria. Realmente para mí fue una sorpresa porque... Eh, en el año 2014, 2015, aquí era prácticamente impensable que llegara un, un turista o una persona de... Un turista. Que, que, que llegara menos uno, sí, de, de, de fuera del país. Y desde, desde ese momento hasta la fecha, eh, han venido más de 250 extranjeros de diferentes partes del mundo, Gente apasionada por el chocolate que quiere conocer de dónde viene el chocolate, qué hay detrás del chocolate. Y, y en la mayoría, en el 99% de las, de las eh, experiencias, ha sido una, una satisfacción muy grande eh, ver cómo se maravillan eh, las personas que aman el chocolate cuando eh, tienen la experiencia de compartir, eh, cuando tienen la oportunidad de compartir la experiencia del cacao. Exacto, es que sabes que me haces pensar, yo me paro de lado desde mi posición muy ignorante. Y yo digo que a mí no me avergüenza decir que soy ignorante, eso hasta me va bien, siendo ignorante, porque van muchas cosas que se me aparecen en el frente que todo el mundo sabe, menos yo. Entonces me la paso como disfrutando de sorpresas en la vida, ¿no? Y ese es el caso con el chocolate. Si, si me escuchas cortado, me avisas ¿ah? para, para ir chequeando. En el caso del chocolate, tranquilo, tranquilo. yo creo que mucha gente lo disfrutamos, es rico, etcétera. De pronto disfrutamos más el azúcar que el propio chocolate, quién sabe, pero nos imaginamos toda la magia y toda la, la ciencia y, y, y el misterio además y toda esa aventura que hay desde la primera semilla hasta que nos se convierte en un chocolate. Entonces yo creo que cada persona que te ha visitado le ha pasado lo mismo, como que su mente, ¡puff! ¿no? Sí, sí de, de, alguna, de, de alguna manera es como coger la historia de Charlie y la fábrica de chocolate y llevarla un poco más atrás. buena. ¿sí? Ah, <risa> porque, porque es que todos, todos, todos nos hemos quedado eh, ahí, sí. Eh, unos granos que se tuestan y se mezclan con el azúcar y, y ya. ¿sí? Ahí está la magia del chocolate. Pero realmente cuando las personas tienen la oportunidad de descubrir qué hay detrás de, y más aún, eh, cuando se empieza a adentrar en el, en el tema de los especiales, pues ya eh, es como abrir la puerta a un, nuevo, a un nuevo mundo que se equipara completamente con el tema de los vinos, con el tema de mm, eh, las, los, eh, los aceites de oliva. De pronto entonces, has tenido o hay algo de contacto con el tema del, del, del aceite de oliva. Eso, eso también es un mundo así inmenso eh, donde el cultivo ¿sí? va muy de la mano del producto final y entonces por eso... Eh, un buen aceite de oliva uh, no cuesta, parecido a lo que cuesta un aceite de oliva, digamos, eh, comercial, eh, convencional. Claro, claro. Ahí has dicho una palabra, y esa es una palabra que yo quisiera que habláramos, es la palabra, eh, bueno, antes de irme a chocolate, pues yo quiero que, que nos quedemos un poquito más con la parte de los voluntarios. Me, más sí. de 200 voluntarios has recibido, okay. me dijiste sí. que de todas partes del mundo, tuviste también sí. voluntarios, de pronto colombianos, ¿Peruanos, latinoamericanos? Como en el 2017, sí, a, recibimos eh, a una persona de Bogotá y luego en el 2018 eh, recibimos a dos personas por acá cerca de, de Barranca Bermeja, que es una ciudad que es relativamente cerca. Y... Y en el, especialmente en el 2018, llegaron muchísimos uh, latinoamericanos, sí, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, mmm, de Nicaragua, de, de México, varios de México, de Brasil, hubo una época, 2017, 2018, que llegaron varias personas de Brasil y, y de Argentina, sí, sí, así, ahora que, que recuerde fácilmente de esos. De, de esos países, sí. Mira, de, de esa experiencia que vivimos juntos, yo no quisiera dañarles la película a la gente, como que alguien te cuenta el final, o la parte más importante de la película, pero de la experiencia que tú has armado online, que a mí me ha dejado muy impresionado, hay unas partes en donde la gente realmente como que abre los ojos y de ¿qué? eso así? ¿Es verdad? ¿Es de esa manera, no? Como en la relación con el cacao. De toda esa gente que tú has recibido como voluntarios, ¿cuál es como que la el momento donde la gente más sorprende, sin dañarles la película a nuestros a nuestra audi eh, audiencia. Sí, sí, sí entiendo. Uh, yo, yo creo que, pues, bueno, eh, en buena parte es el tema de, del cacao, sí. Eh, en buena parte, es, por supuesto, el cacao es lo que, lo que los atrae. Pero realmente, eh, cuando son personas eh, principalmente de, de Europa o de Estados Unidos, el paisaje sí encontrarse con las con las montañas que tenemos acá eh, es una cosa que los deja como eh, anonadados tanto así que alguna vez alguien eh, utilizó la siguiente expresión que me causó muchísima curiosidad me dijo era era tanto verde o sea, había tanto color verde a mi alrededor que que no que como que no cabía en mi cabeza sino ¿sí? como que no me cabía en mi en mi visión ver eh, eh, tanto verde y con el cacao mismo como tal, eh, nos ha pasado que hay muchas personas que como el producto insignia de Colombia es el café, Ajá. hay muchas personas que se imaginan, eh, bueno, hay, hay muchas personas de las que han llegado acá que primero han pasado por el eje cafetero, entonces eh, tienen, tienen fresco lo del café. Y entonces se imaginan un árbol de cacao, pues prácticamente igual, que, que de pronto buscan un poco sobre los granos de cacao y creen que sí, que, es, um, que están grano a grano pegado al, a las ramas y, y que se recolectan como el café. Digamos ah, claro. que es como la, la, una de las sorpresas grandes eh, cuando se dan cuenta que no es así. Mm. Bueno, a mí, a mí me pasó. Cuando yo vi la, el, el fruto del cacao, lo primero que yo pensé fue, ¿qué? ¿Eso es un cacao? ¿Así crece? ¡Ah! O sea, totalmente fuera de lugar. O sea, yo creo que mucha gente no, por más que lo veas en foto, tienes que, que verlo en una, una experiencia así. Bien, y ahora me gustaría que, de, de esa historia que hablamos de los voluntarios y en tu experiencia paralela al, al tema del cacao, ¿cómo ha venido naciendo ese interés por hacer turismo comunitario? ¿Cómo, ¿Dónde está el valor? Mm. ¿Le ves? De por de, sí, desde de que iniciamos con, con esto que hemos llamado Bosques de Cacao Yeriguíes en el, en el 2014, eh, la idea es, siempre ha sido unir eh, productores de cacao ¿sí? con eh, chocolate lovers, en, especialmente en mercados donde no conocen el cacao y poder lograr como, como una sinergia y, y un aprovechamiento en los dos en las dos direcciones, ¿sí? a, alrededor de, de producir un buen cacao ¿sí? y poder llegar a satisfacer eh, paladares que están deseosos de un chocolate eh, lo más puro ¿sí? y uh, con sabores eh, propios del de, del cacao. Entonces, como, como estrategia para, para llegar a, a este tema de posicionamiento, oye, de darnos a conocer, de que el mundo sepa que aquí tenemos cacao, que aquí trabajamos hace mucho tiempo con cacao, que hay historias muy bonitas alrededor del cacao. Eh, por eso nace, al mismo tiempo, como, como, como, como una línea base, el tema del turismo como estrategia de, de conexión para lograr esa, esa, esa relación que buscamos, esa conexión que buscamos eh, cacao a Chocolate Lovers. Y por supuesto, eh, lo que hacemos siempre nos gusta desde, desde, desde el inicio, nos ha, lo hemos enfocado bajo criterios de comercio justo y responsabilidad, eh, responsabilidad social. Entonces, por eso el... Eh, turismo comunitario se convierte en, esa, eh, en, en una estrategia mucho más fuerte ¿sí? de, de conexión de, de las personas que viven en la región, conexión con el cultivo y uh, conexión con eh, eh, chocolate lovers, ¿sí? que es, digamos la estrategia que estamos eh, empleando para lograr un desarrollo eh, sostenible y armonizado con, con el entorno que nos rodea, porque pues, aquí estamos en en inmediaciones, en cercanías a un, a un parque natural y digamos que eso también le aporta mucho a nuestro, a nuestro cacao y a nuestra historia y a nuestro eh, turismo comunitario. O sea, a ver si yo la cogí, la idea es que en ese ejercicio, desde el turismo comunitario se van beneficiados el turista, el consumidor, de, el amante de chocolate, el agricultor que trabaja con el cacao y la comunidad alrededor de, del cacao, así como la naturaleza, ¿sí? el entorno natural, que todos ganen, ¿sí? Que todos ganen. Exactamente. Eh, Exactamente. Incluso estamos con algunos productores tratando de identificar eh, sitios para avistamiento de, de animales y poder incluir eso dentro de, oferta, dentro de nuestra oferta. Eso como una estrategia de conservación. Vale, claro, claro que sí. Wow. Eh, cuéntame, en, este, en esta historia de, de los amantes del chocolate, me, tú me contaste un poquito que una vez se llegó un, una voluntaria que era chocolatier, sí, chocolatera. Sí. ¿Y, ¿Y qué nació de ahí? ¿Cómo, un poco que, ¿Cuál fue el, la, la sorpresa allá a nivel comercial, incluso de crecimiento? Listo, sí, en el, en el, en el 2016, a inicios del 2016, uh, pues ya para esa fecha eh, habíamos tenido interacción, yo creo que con alrededor de algunos eh, 30, 50 eh, visitantes, 50 voluntarios. Y eh, una de esas voluntarias, ah, fue como en febrero del 2016, fue Lucía, que para sorpresa nuestra, después de que ella estuvo acá en la finca, nos contó que tenía su eh, fábrica de chocolates en Uruguay y que estaba eh, fascinada con lo que estábamos haciendo. Fue así como en finalmente, eh, ella nos visitó en febrero. Y en agosto de ese año, en agosto del 2016, eh, se hizo realidad nuestro sueño de la primera exportación de, de cacaos especiales a exportación directa que fue para, para Uruguay. ¿sí? Y, y, y nació, digamos que nos, nos dimos cuenta que íbamos en la, en la dirección eh, adecuada, en la dirección correcta, porque... Este, eh, nosotros estábamos, pues yo estaba seguro, pero pues, eh, pues seguro entre lo que cabe cuando uno inicia algo nuevo, ¿sí? Entonces seguro que eso algún día iba a suceder y realmente me, me sorprendió que solo un año después ella lo hubiera logrado, que uno de esos voluntarios resultara ser un, un, un, un chocolatero y que eso se convirtiera en nuestra, en nuestra primera exportación de cacao. Para, para ese entonces en el país prácticamente nadie hablaba de, de cacaos especiales y eso nos, nos significó que nos invitaran a a charlas, a seminarios, para que expusiéramos nuestro, nuestra experiencia, porque era realmente... Eh, rompimos un, un, un hito eh, en cuanto a que hasta ese momento se pensaba que solamente se podía exportar cacao en, en grandes volúmenes, ¿sí? en contenedores, ¿sí? y, y bueno, entonces eh, yo pienso que poco a poco hemos, hemos ido logrando nuestro objetivo, que, que es, entre otros, inyectarle como un dinamismo eh, diferente al, al sector cacao en, en nuestra región y pues en el país. Y, y, y eso fue extremadamente satisfactorio. Eh, en, eso fue en, en agosto del 2016, que una de estas voluntarias se convirtiera en nuestra primera cliente sí, claro, y claro. a nuestra primera exportación. Men, y, bueno, como es para amantes del chocolate, eh, yo creo que, en mi caso, yo nunca había escuchado la palabra cacao especial. Si una persona es amante del chocolate, y va más allá de solamente disfrutar del sabor y ya. ¿Quieres saber más? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es la diferencia? O sea, tienes, aquí tienes el chocolate especial y aquí, ¿qué tiene? El cacao especial y aquí, ¿qué hay? ¿Qué, ¿Cuál es lo otro? ¿Chocolate que ordinario o corriente? Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, eh, para, para, un, un poco para, para darme cuenta de eso en el... Eh, eh, eh, pasé un, un buen tiempo eh, eh, leyendo, documentándome, eh, eh, llamando incluso, porque era algo de lo que en ese entonces, estoy hablando de hace siete años, era de lo que muy poco se hablaba cuando se hablaba realmente, prácticamente nadie sabía a lo que se a lo que se estaba refiriendo. Afortunadamente, eh, entre otros con la visita de esta chocolatera en el 2016 y, y luego otros contactos que hicimos, eh, empezamos a tener relación directa con eh, chocolateros, con chocolateros que eh, se especializaban en eh, chocolates especiales, específicamente un movimiento eh, mundial que se llama eh, Bintubar, ¿sí? eh, del grano a la, a la barra, ah, bueno. mm, que son, son, son chocolateros que buscan desarrollar los sabores propios del grano de, de, de cacao eh, sin, sin agregar aditivos artificiales okay, okay, okay. entonces eh, hay como el, el, el mundo del cacao se divide digamos para mí se divide en dos ¿sí? uno es el cacao corriente ¿sí? el cacao corriente que es lo que se produce eh, principalmente en, en en los, en los países eh, que más producen cacao se enfocan es en el, en el cacao corriente, en el cacao corriente que se mueve por toneladas, por miles y por millones de, de, de toneladas y que va a compañías como, como Mars, como Nestlé, como, eh, bueno, una de, eh, estas compañías grandes que tienen sus bases principalmente en, en Holanda, eh, en Estados Unidos, en Bélgica. Pero son volúmenes, ¿sí? Entonces son, eh, son, son cacaos que llegan y, y se tuestan a temperaturas altas y en procesos industriales inmensos y ah, les agregan entonces que leche, les agregan que licitina, les agregan que una cosa, que la otra y al final pues tiene eh, un chocolate, digamos, eh, lo, a, a lo que hemos acostumbrado la mayoría de nosotros a nuestro paladar, a decir... Que algo es rico cuando realmente sabes a dulce o a leche. ¿Sí? Uh -huh. Ese es, digamos, que el mundo de los chocolates corrientes, los chocolates de a, de a, de a, de a, que cuestan eh, 50 centavos de dólares y cosas así. Y, y eh, es, ese mercado mueve el 95% del cacao del mundo, consume el 95% del mercado del mundo, porque es, es, es, es el mercado, digamos, masivo. ¿Mm? Pero, así como... Pasó en Colombia hace muchos años con el café, que se empezaron a, a, a desarrollar cafés de ciertas regiones porque encontraron a darse cuenta, eh, empezaron a, a notar que dependiendo de la región tenía ciertas tonalidades naturales. Lo mismo pasa con el cacao. Entonces, eh, los, los, los cacaos especiales son cacaos que tienen la característica de bajo ciertos eh, parámetros de producción del cacao. Sí y ciertos parámetros de transformación del chocolatero, ¿sí? porque se termina creando prácticamente como un matrimonio ¿sí? Sí. entre el productor de, de, de cacao que termina convirtiéndose en, en artesano, digamos, ¿sí? para poder garantizar siempre la misma calidad de su cacao, y el productor de, de chocolate, este chocolatero Bar que le ofrece a sus clientes unos chocolates con altos contenidos de cacao, estamos hablando de, de chocolates por encima del 80% de cacao, mm. que tienen, eh, además de un alto contenido de cacao, tienen sabores característicos. Uh. Te me fuiste, te me... espérame, espérame. Dime si me escuchas. de eh, Sabores propios del grano, no agregados. Sí. Que, que esa es como como la gran como la gran como la gran diferencia la, la, gran, la gran diferencia el, el cacao corriente da eh, un sabor a chocolate eh, digamos eh, que ay, es el mismo ay, ay, en, ay, ay. En, en, en todos los casos y el, cho, el cacao de tiene la característica de, de, de desarrollar notas específicas dependiendo de la región y el lugar donde se produce a, a ver si cogí la ejercicio si muy estudiante o sea, el cacao corriente es un cacao que se coge cualquier cacao y se le esconden varios sabores quemándolo un poquito, metiéndole azúcar, leche, todo eso horrible y se vende económico. Es el cacao corriente. Chocolate corriente. El cacao especial es uno donde al revés, se trabaja en cuidar en los aromas, los colores, los tonos del grano y con mucho cuidado llevarlo al chocolate, evitando en lo mínimo posible tapar los sabores con el azúcar, taparlo con leche u otras cosas. ¿Sí? ¿Podría... ¿La cogí? Exactamente. Eso. Muy bien. Exactamente. Bien, eh, y yo tengo una, una pregunta por los, las cifras que has dicho. El, tú, dijiste, tú dijiste chocolate lovers, amantes del chocolate. Realmente hay un mercado, tenemos y, eh, amantes del chocolate, hay un mercado grande de gente que realmente está buscando un chocolate eh, de calidad, fino, con poca azúcar. El mercado, el mercado es inmenso. O sea, el mercado es inmenso, especialmente en lo último que, que mencionas y es eh, personas interesadas en chocolates con bajos contenidos de azúcar. El, el, el, la cantidad de personas en el mundo que está buscando productos con bajos contenidos de azúcar es inmenso. Y ahí es donde está la, hay una oportunidad importante. Eh, para, para nosotros los productores de, de cacao, porque en la medida que produzcas un mejor grano de cacao, ¿sí? un, un, un grano de cacao sin imperfecciones, pues le va a permitir al, al, al, al chocolatero, o, o si es el caso de que el mismo productor sea el que produce el chocolate, eh, le va a permitir tener un producto al final, ¿sí? con un sabor agradable, con muy bajo contenido de azúcar debido a que... el sabor propio del cacao eh, es agradable. ¿Sí Sí, sí, sí me hizo entender? Sí, sí, claro, claro. claro si hay un, lo que yo capté es si mi grano tiene un grano, un cuidado específico a la hora de que se prueba y dice es que uno se imagina eh, chocolate con 80% de cacao se imagina una cosa amarga, de pronto digamos se imagina algo feo, pero lo que yo te entiendo es que si es un buen grano, por más que tenga poquita azúcar, vas a poder disfrutar de, de aromas y sabores eh, buenos. Ahí Exactamente sin taparlo con el azúcar. Claro que un, un, un granito malo, de pronto maltratado, tal, lo vas a sentir feo, desagradable, y lo que vas a hacer es querer taparlo con el azúcar. El sabor, ¿no? Eso, eso Exactamente. Es un, claro. Exactamente. Exactamente. Y ahora, y si, si, si, si, si, si ahondamos más, el, el cacao tiene muchas eh, eh, propiedades benéficas para, para la salud, en el tema eh, arterial, en el tema de la, del estado de ánimo. Pero todas las bondades que se escuchan del cacao y del chocolate están asociadas a chocolates con alto contenido de cacao, ¿sí? A chocolates que tengan por encima del 70-80% de cacao y chocolates que han sido tostadas a temperaturas bajas, ¿sí? Bueno, ahí has hecho una, una, una declaración importante porque el chocolate sí tiene fama de que genera esta sensación de felicidad, ¿no? Como que, uh, me siento contento pero si tú estás comiendo chocolates baratos, seguramente que esa sensación que estás sintiendo no es por el cacao, sino por todo el azúcar que eso trae, se te subió fue el azúcar, y claro, era cacao, ¿no? sí. Eso es verdad, exactamente. Bien. Bien, y ¿cómo, cómo ha recibido, cómo ha reaccionado la, la comunidad tuya a la idea de, de incursionar en el turismo comunitario, en, en traer turistas... Eh, espera que a esto se le bajó se le bajó el volumen, espérame. Eh, ¿Me escucha bien, eh, Guayra? Sí, Yo te escucho, perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Sí, a mí in intentó entrar una llamada y después de eso se le bajó el volumen a esto. Espera a ver si encuentro. No, mira, sal de la reunión, si me escuchas y vuelve a entrar. Listo. Si es, que, si es Listo. que se dañó el micrófono es por, sí dale a ver sí ya ya ya dale bueno muchachos bien esa este es el este es la, la gracia a toda, de de poder encontrar actividades que sean actividades recreativas actividades de ocio pero de valor que cuando uno se sienta se entretiene se distrae y capta valor tú dirás Claro, pareció haber un documental, sí pero no, porque aquí la gracia está en que uno entra con una persona que del otro lado está para ti, es una interacción, todo este ejercicio de preguntar. Ahorita yo estoy dándome el gusto de preguntar, pues todos están invitados a todos los lives que hacemos, a que asistan y que puedan hacer todas las preguntas a los invitados que, que vienen. Ahí ya entró Miguel parece, y, y, el, y ahorita es como toda una, una, una mirada por encimita, pero la gracia está en que, en que nos unimos y vivimos las experiencias, vivimos las experiencias donde, estaba contando un poco mientras venías, Miguel, que tú nos llevas, nos llevas a, a recorrer la finca, miramos los detalles del árbol de cacao, el cacao como tal, el fruto, nos llevamos a algunas sorpresas, yo creo que al menos tres sorpresitas interesantes, y, y en ese ejercicio eh, se nos despierta toda la curiosidad, todo el querer aprender, lo, lo armamos como más o menos de una hora y media y, y suerte que lo limitamos porque la verdad es que uno se le ocurre, es para quedarse todo el día ahí, en, en, el, en cada sorpresa que va sacando Miguel con la, con la gente de la finca, y con cada pregunta que uno se le va viniendo, no es que es una tras otra. Eh, algo también increíble que hicimos ahí con la, con, la, con la gente, fue el hecho de poder ver texturas, disfrutar a pesar de que es online, poder ver que, que... Oye, cuando quieras, Miguel, puedes entrar, ¿eh? Yo estoy aquí. Cuando puedas activar tu micrófono, me avisas. Fuimos a hacer el ejercicio del... No sé si ya... Listo, ahora sí me escuchas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, listo, la... la, la, la el, el, el gallo atrás está ayudando. Este... Está bien, ¿Lo escucharon? ¿sí? sí. Sí, pero no molesta, es, es, es bonito. <risa> Este, ¿Cuál era la pregunta que me estabas haciendo, Vaira? hace un momento? Bueno, el anterior era como, tu comunidad está, responde a, a, a recibir turismo, a participar de esa idea. Ah, ok, perfecto. Te animan, dicen no, perfecto. no, tú solito, Miguel Aslo, ¿cómo, cómo reaccionan? Eh, al, al inicio fue, fue un poco, digamos, un poco complicado porque la gente no estaba... Acostumbrado a ver acá a personas eh, diferentes, sí, al mono grande, ojos azules, o con la mochila grandísima atrás. Sí. Eh, ¿Mono, mono grande. ¿Qué es mono en Colombia? En colombiano? Sí. Ah, mono bueno, es como güero, este, rubio, ¿no? el, el cabello amarillo. Rubio, eso, eso, eso. Rubio, rubio. Ese. Bueno. <risa> sí, sí, sí, sí. Eh, mono en la mayoría de, de la, de la, del mundo. <risa> Uy, te, te me, tu señal está, a ver, ¿qué pasa? Fue la señal a mí? No. Miguel, te me fuiste. Sí, ah, entonces sí fue, fue un poco como complicado al, al inicio, eh, por eso yo trataba... Aló. Sí, sí, te, te, te me estaba yendo un poco, ¿Sí? la señal se bajó, creo que volvió, dale, dale. Al principio fue difícil. Okay. Sí, sí, sí, porque la, las personas no estaban acostumbradas a ver eh, extranjeros, pero bueno, a la, a la estrategia al inicio era que yo a esos muchachos, yo los acompañaba prácticamente las 24, <risa> las 24 horas y... Y ya con el tiempo la gente se fue relajando y ya cuando veían a alguien que con pinta de que venía de afuera, decían y, y digamos como que se logró bajar esa esa barrera. Eh, con respecto a, al, al, al trabajo articulado con la comunidad, eh, se han logrado eh, hemos logrado eh, traer al, eh, algunas capacitaciones incluso en el en el hace como dos años con el ministerio de, de comercio eh, industria y turismo se logró un, una capacitación en turismo comunitario entonces digamos que eh, el hecho de que el proceso haya sido eh, lento porque pues estoy hablando de que iniciamos hace, hace siete años no significa que no haya sido eh, bueno ni responsable por el contrario Hemos tomado este tiempo para, para ir articulando con la comunidad, para ir enseñando sobre los peligros del turismo, eh, enseñando sobre cómo se debe aprovechar el turismo, ¿sí? Eh, porque yo pienso que es algo que se tiene que hacer con muchísima responsabilidad, sino eh, eh, lo, que, lo que se consigue no, no es precisamente con la, con la ilusión que uno, que uno comienza, entonces... Eh, hemos estado eh, ayudando al, al empoderamiento en la región, a que se hable de, de gobernanza, a que se hable de la defensa del territorio, que cuando el, el turista viene, pues eh, él es el que está viniendo a, a nuestro territorio y, y, y aquí lo que hacemos es mostrarle pero pues sabemos que después de que él venga, vea, tenemos que seguir eh, nuestra cultura y nuestra, nuestra, nuestra identidad, ¿sí? porque eso es, eso es un, ese es un riesgo que se corre cuando, cuando se abren las puertas al turismo. Sin embargo, nosotros hemos estado trabajando en, en, esa, en esa dirección. Incluso muchas veces de estos, de, estos muchachos eh, ayudan en el colegio de la vereda, en la escuela de la vereda, dándole charlas de motivación a los, a los niños. entonces Trabajamos todo alrededor de lo, de lo que te mencionaba en, en un inicio, de, de, de, de lograr una, una conexión entre, entre una comunidad rural que produce algo que en las grandes capitales eh, eh, causa sensación, que es el eh, chocolate y que apasiona a muchísimos. Vale, genial. ¿Y ¿Sabes qué? Quisiera que aprovechar pues, para las personas que están viendo tu experiencia desde que hablamos al principio, hablando en esta conversación, invitarlos a que, que nos visiten para que puedan en la página de esariri.com para que puedan ver la experiencia de, para los amantes del cacao y vivan una real conexión con, con la tierra. Estamos en esos viajes online, estamos en viajes en cuarentena, en esos viajes por internet, que para nuestra sorpresa, te, ¿sabes qué me, me respondían? Una de las personas me decían que para ellos fue como haber estado ahí contigo y con la gente de la finca. Es, esa fue la, la frase que más escuché y me, me gustó. Y Porque trascienda los sentidos, el hecho de poder participar. Entonces, para que la gente se una, compre un ticket. Y yo, eh, ¿sabes qué siento? Que el eslogan para esto es, aprende, aporta y llévate una sorpresa, ¿no? Con, con estas con experiencias. ¿Qué, ¿Qué te gustaría, algo que te gustaría compartir? Decir un mensaje, eh, pues uh, lo que lo que nosotros hacemos, todo está alrededor de eh, reivindicar las, eh, las comunidades rurales y ¿sí? eh, el tema de la tierra. Eh, definitivamente hay que, hay que a la, la tierra hay que entenderla. Eh, el término de explotación de la tierra pienso que está mal, mal, mal, mal usado. Debe ser es el, eh, el aprovechamiento responsable de la tierra. ¿sí? Eh, tenemos que trabajar los que tenemos la, la oportunidad de, de lograr un campo en, en Latinoamérica, un campo que, que sea sinónimo de desarrollo, pero... De nuevo, el término desarrollo, entendido desde la concepción de la sostenibilidad, ¿sí? de, de, de, de hablar de la madre tierra, no es un, no es un tema de, de, ¿cómo lo podríamos llamar? De, no es una terminología... Esotérica. Eh, esotérica, exacto, no. Es, es mucho más real de lo, de lo que la gente cree, ¿sí? Y, y, y de cómo deben ser las cosas, ¿sí? Ah, yo hoy en día soy, soy un, muy, muy consciente de eso, ¿sí? De, de, de lo que significa la Tierra y lo que representa para nosotros de lo que representa, tiene que representar para nosotros en Latinoamérica, ¿sí? Y, y un llamado a a defenderla, pero ¿cómo la defendemos? En la medida en la que tengamos mejores cultivos, con prácticas eh, agroecológicas, con, o, digamos, con prácticas sostenibles, eh, que logremos hacer rentable nuestras, nuestras plantaciones, nuestras fincas, nuestros proyectos eh, agro, eh, agronómicos. Eh, en la medida en que los hagamos, rentables, sin matar lo que nos rodea, sin matar eh, eh, la biodiversidad, eh, le les estamos aportando muchísimo a nuestra, a nuestra sociedad. Y podamos siempre, eh, tratemos siempre de buscar esa, esa conexión con, con la ciudad, ¿sí? eh, eh, pero, pero una, una, una conexión sana, una conexión en, la, en el sentido de que eh, nosotros eh, vivimos en un, en un, en un, en un paraíso y eh, en la medida en que abramos las puertas, en que seamos capaces de abrir las puertas para compartir lo que, lo que nosotros tenemos, eh, todo esto va, va a funcionar eh, mejor y vamos a estar más cerca de lo que se llama eh, sostenibilidad. ¿sí? Entonces, a, a, a, a cortar eh, esa distancia entre campo y, y ciudad, eh, buscando encontrar puntos de encuentro y lograr sinergias alrededor de esto. ¿Me puedes comentar cómo se llama la página de tu organización, Asocapa. Sí, nosotros uh, tenemos una, una, una asociación de, de productores acá en la, en la región y se llama Asocapayari. Asocapayari, Asocapayari. Asocapayari. Entonces pueden buscar en Google como Asocapayari y uh, van a encontrar muchas muchas cosas como a o como bosques de cacao también me salen dos capayari solo y me sale a yarguíes capayari sí sí a solo es eh, el fanpage y a yarguíes es un perfil de Facebook que, que es el perfil de Facebook que utilizamos para para mostrar lo que eh, lo, lo que hacemos sí eh, y ya quisiera, ¿sabes qué? Que me, tú me regalaras desde tu punto de vista en ese ejercicio que ya venimos haciendo de turismo comunitario, turismo viajes en línea, viajes virtuales. Que para nosotros, pues, estamos en la plataforma Esariri.com. Y yo quisiera para ti que, ¿cómo lo definirías? ¿Qué es para ti Esariri.com como proyecto? Para mí es un complemento a lo que Hemos estado hablando desde el inicio de esa conexión entre, entre comunidades rurales y, y ciudad. ¿sí? Yo, yo pienso que es, que es una, una manera, Sarivi es, es una manera de, de conectarnos con, con, con la ciudad y con otros, mejor dicho, eh, alineados con el fortalecimiento de las comunidades eh, rurales, y eh, con el desarrollo sostenible de las de, la, de las comunidades, por ejemplo esto que estamos haciendo de, de apostarle al, al turismo virtual me parece algo extremadamente novedoso ¿sí? me, me parece estar a la eso se llama estar a la, a la vanguardia y, y bueno yo creo que, que pues eh, esto se va a convertir o se está convirtiendo en una abrebocas para cuando volvamos a se vuelva a poder viajar eh, y, y para mí es eso, para mí es Adidas, es la uh, conexión. Me gustó, me gustó. Cómo me habrá gustado que he tomado nota muy cuidadosa de lo que has dicho. Me ha gustado mucho, gracias. Está, está bonito recoger perspectivas de afuera y estar alineados. Y yo te cuento que hice las preguntas que, que tenía yo como curiosidad para compartir con los amantes del chocolate. De hecho, el título que le puse se llama Solo para amantes y entre paréntesis, del chocolate, eh, como este, este ejercicio de curiosidad que queríamos compartir con la gente, un poco de conocimiento, de visión, para o sea, que la gente sepan que esto existe, ¿no? que existe Azokapayari, que existe el Carmen de Chucurí en Colombia, que existen productores de cacao en Colombia, yo creo que muchas personas no lo saben, y que no hay que imaginarse las producciones de cacao por allá en, en de pronto en algunos lugares remotos de la fría. Entonces, vamos a, a, a seguir trabajando en el ejercicio, seguir invitando a muchos amantes de chocolate y a algunas personas que conocen chocolate que se vuelvan amantes de chocolate con esa experiencia. ¿Tú crees que esa experiencia que estamos armando, Miguel, es para personas a partir de qué edad? Eh, yo pienso que... Eh... ¿La vivencia virtual? Sí, la virtual. Pues la, por ahora estamos en el mundo virtual mientras sí. estemos en pandemia. Sí, sí, sí, sí. Ah, pues para mi sorpresa, Guaira yo me he encontrado con, con niños de 5 o 7 años que les fascina, son, son pocos, que, le, que les fascina el chocolate amargo, ¿sí? Realmente, pero, pero, pero no son... No son no son tan pocos como, como, como creerías, eh, yo creo que eh, a un 20% de, de, de los niños puede llegar a gustarles el, eh, el chocolate amargo. Eh, en el tema virtual, pues por ser eh, difícil eh, el tema de, la, de, la, de, la, de mantener la atención, sin embargo, si, si, se, si se encuentra eh, un muchacho, un joven acompañado con... con con su, con su papá eh, y que al joven le guste el tema del, del chocolate, eh, yo pienso que sí, que desde los eh, ocho años, ¿sí? si, si, si digamos es el caso de, de, un, de, un, de un joven que le guste, que le guste eh, el chocolate y que se siente atraído por los chocolates amargos, sí. eh, también sería digamos muy educativo, ¿sí? también podría convertirse en algo. Incluso eh, mi hijo... Yo tengo un, un, un niño que, eh, con la voluntad de Dios, en un mes estará cumpliendo cinco años. Hace como un año eh, fui a la... Eh, un día que fui al, al, al colegio, llevaba una mazorca de, de cacao, una fruta de cacao, y se la mostré a sus compañeros y les, me puse a hablarles de cacao. Y eran fascinados estos niños, fascinados, fascinados. Entonces, por eso yo creo que que desde de, de, de, de, de, de temprano, desde de, de muy jóvenes se pueden invitar a, a, a, esta, a esta experiencia si, si tienen ese, ese apasionamiento por el, eh, por, el, por el chocolate. Incluso, con lo que me acabas de contar, yo creo que más de un niño come chocolates, cualquiera. No es un huevito de chocolate, pero que la mamá le diga, oye, ¿tú sabes de dónde viene esto? Te voy a enseñar. Vamos, vamos a hacer una actividad este sábado a las 10. Sí, sí, sí como sí. la piecita de chocolate, ¿de dónde uh -huh. sale? Puede ser muy, muy interesante. Muy educativo, como lo has dicho. sí, ¿no? sí, Miguel, sí, sí muchas gracias. Muchas gracias. Mira, hemos cumplido ahorita eh, 45 minutos de, de esta conversación. Yo me siento muy, muy... He eh, aprendido más, pensé que... Iba, eh, es o sea, increíble como en verdad cada vez que hablamos aprendo más, aprendo más, aprendo más y seguir la invitación a todas las personas que nos acompañen en la experiencia que estamos armando con Miguel se van a quedar encantados eh, eso por mi lado, te deseo la palabra ok, uh, no sé, me, me permite hacer un, uh, un saludo a un amigo que nos está viendo desde de Londres por favor, los saludos, todos bienvenidos. A Mister Mister Des, how are you? It is a Kiyoyo cacao. You are welcome here when you want to to share uh, so many things around uh, cacao again, like uh, as uh, four years ago. Um, mm, todos muchísimas gracias por, eh, por el tiempo. Eh, in, invitarlos a que eh, a comer eh, más a, ahora con esto de la de la de la, de la pandemia, eh, eh, a comer digamos responsable, a comer saludable. Entonces, dentro de esa comida saludable tienen que estar los chocolates eh, amargos. <risa> Miguel, ¿sabes qué? Tenemos aquí a Don Des Peters, a Manuel Pinzón. Eh, bueno, alguien que está con una MacBook, a Harley, Elson. Primero saludar a todos, gracias por habernos acompañado. Pero antes de irnos, invitarlos. de pronto Elson tiene una pregunta, un comentario. Harley también. ¿MacBook tiene una, algún aporte? Manuel Pinzón, Des Peters, son bienvenidos a el micrófono, aprender la cámara y dejarnos... Eh, ¿Qué se llevan de esta experiencia? ¿Qué dice Manuel? Nosotros los sorprendimos, los cogimos el frío. Hola, hola. Hola, Manuel. ¿Qué más, Miguel Ángel? ¿Cómo está? No, pues sí, yo, yo conozco a Miguel Ángel desde hace ya un par de años y veo que, que es, es muy interesante lo que está haciendo. Eh, Realmente, como, como digo antes, pues el, el cacao común de pronto lo, lo conocen mucho, pero las especialidades eh, apenas están naciendo, pienso yo. Y, y pues hemos trabajado con Miguel tratando de producir eh, cacaos especiales y hemos tenido un éxito relativo, pero también muchas dificultades en, en, en tener como, como una producción estable y, y, y, que, y que sea homogénea en el tiempo. Eh, pero hemos aprendido muchas cosas con Miguel. Eh, él ha sido muy participativo hacia, hacia nosotros los productores eh, y... y Realmente es, es motivante para buscar seguir con esto. Eh, y yo realmente aprecio mucho lo que eh, Miguel nos ha colaborado. En, hubo un tiempo el año pasado que, que estuvimos ya eh, produciendo algo y, y creo que debemos seguir en esto. Debemos seguir en esto. Eh, y eso es lo que pues, he visto que, que Miguel... Eh, tiene con nosotros, pero pues yo veo que él tiene también una, una amplia gama de, de posibilidades de desarrollo, eh, todos relacionados con el cacao. Y pues yo lo agradezco mucho y, y muy interesante, realmente, muy interesante. Gracias, Manuel. Muchas gracias, gracias Manuel. Qué bonito, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Entonces, de pronto, Nelson. Nos quiere compartir algo que se lleva a esta experiencia, a esta reunión que hemos tenido. Donde... Hola, este, muy, buenos, muy buenos días, amigos. Buenos días a todos los compañeros que estuvieron aquí acompañándonos. Y gracias, muchas gracias por este audio, por este en vivo. A Miguel, sobre todo, tremendamente agradecido. Mi parcero Miguel, que ya nos conocemos gracias, de hace gracias. varios bañitos. <risa> Eh, y no hermano, yo estoy la verdad muy, muy interesado en este tema, pero como una, es un interés en, muy personal en cuanto a al consumo del chocolate del buen chocolate, porque yo, a mí me gusta muchísimo el chocolate amargo pero pues sí, uno va a la tienda y lo compra ya, pero no se siente igual cuando este mismo es cultivador, productor y tostador, moledor y empieza a a experimentar y a, y a tratar de producir su propio chocolate. Y en ese sentido, Miguel ha sido para mí también muy, como decía el, el compañero anterior, un apoyo muy grande porque eh, comparte los conocimientos sin ningún interés, más allá de que se transmitan y se, y, se, y se pongan en práctica, que eso yo creo que es lo más valioso e importante en este nuevo mercado que está surgiendo en, en en este país y en esta región, que todos estemos unidos y, y abiertos a compartir nuestras experiencias. Eh, para que, no sé, no sé, o sea, se diversifique un poco más el comercio de los productores de cacao, eh, que toda la vida han tenido, pues, la simple tradición de vender su pepita barata a, a las compraventas y, y, y ahora, pues, se abre esta oportunidad que voy a tratar de, de compartirles más adelante mi experiencia que he estado, he estado estos días cacharreando un poco el tema de chocolate aquí en la casa. Muchas gracias a todos. Listo, Elson Muchas gracias a Guayra. Lo, lo que pasa es que Elson es muy, es, muy, es muy modesto, pero cuando su merced quiera eh, eh, saber de cosas de reptiles y de serpientes, Elson es un de los eh, más expertos en el país en el tema de las de, la, de las serpientes es que estar haciendo una experiencia de, de cacería entre comillas de fotografía de serpientes en la zona no, no si sí. sí es que imagínate que así nos conocimos con Miguel de hecho <risa> <risa> con Miguel nos conocimos así porque yo tengo esta, de... de esta montaña <risa> Exactamente, sí señor, estamos ahí cerquita. Eh, con Miguel teníamos el interés de ir a, a, a su finca, a su región allá en Honduras, a hacer una expedición para tratar de caracterizar e inventariar los anfibios y reptiles, que es como el, a lo que yo me dedico profesionalmente. Uh -huh. Y está pendiente, está pendiente la visita a la vereda de Miguel, eso no sé, se lo voy a rebajar y más aún voy y le chismoseo allá a su, su, su fábrica. <risa> Compartimos experiencias de todo tipo, desde biología sí, sí, sí, hasta ya. chocolatería. Imagínense. Bueno, yo, en te... esta, yo, yo en esta cuarentena me, me, me he encontrado varias serpientes y todas están vivas. Las que yo me he encontrado todas están vivas porque ya tengo conciencia de que, de que las serpientes no, no son malas. Un comentario aquí para don Miguel, para don, Excelente. don Elson. Para don Elson, imagínense que hay una comunidad en el norte de Argentina. Eh, en esta comunidad ellos viven en unas zonas como lagos, como, no son pantanos, pero sí son unos lagos bajitos. Hay muchas serpientes y hay una boa que se llama la boa curiyú, es una serpiente grande. Y estas comunidades indígenas acostumbraban cazarlas para vender la piel. Y cazaban a la hembra porque la hembra tiene el cuerpo más grande. El tema es que por la venta de cada piel, de piel les pagan una miseria, un poquitito, y el productor luego genera ingresos superiores. Entonces, hay una iniciativa en la que estamos unidos nosotros como esariri.com, es en organizar la comunidad. Ellos usan unas lanchas donde caben siete personas y ellos tienen toda una estrategia ¿no? para ir a, a ubicar, encontrar, perseguir y al final cazar a la serpiente. Dijimos, bueno, bueno, hagamos exactamente lo mismo, pero en la lancha caben siete personas, usted más seis turistas, llevan sus cámaras y hace todo el procedimiento igual, todos los turistas viven la experiencia como un cazador la debe vivir y al final no matamos a la serpiente, sino que pueden disfrutar de unas buenas fotos y hacer avistamiento, ¿no? Y ahí se deja la serpiente viva, se promueve esa parte, se protege a la especie, que sería lo inverso, y se generan ingresos superiores, porque el ticket que paga cada turista, que puede ser muy económico, de lejos era más que lo que pagan por una piel, ¿no es cierto? Entonces, iniciativas como estas se pueden hacer alrededor, de, eh, alrededor del cacao, ¿no? Como de ecosistema que se, que se tiene alrededor. Entonces lo podemos dejar ahí pendiente, ¿eh? Claro, buenísimo. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, ¿te parece, Miguel, damos aquí por terminada nuestra, nuestra muestra sobre el cacao y el mundo del cacao? Listo, perfecto. Perfecto, Baira. Como siempre, muchísimas gracias. Y, y a todos, pues, eh, eh, gracias por por asistir a Arley. Ah, Arley ya se nos, se nos escapó. Sí, sí. Y, y bueno, también es, es, es, un, es un amigo que él trabaja con una compañía de chocolates a las que nosotros eh, le, le suministramos parte de nuestro cacao. Y bueno, y, y a seguir construyendo, construyendo comunidad y, y construyendo región. Gracias, Miguel. Gracias. Un abrazo desde Croacia. Que estés muy bien, seguimos. En Gracias. El y después les tengo más sorpresitas a nuestros seguidores. Abrazo, Miguel. Hola, luego, Manuel. Gracias. Gracias Hasta un Miguel. Abrazos. Gracias.